Eh, bueno, muy buenos días para todas las personas que van a compartir este espacio de diálogo, de intercambio, de reflexiones sobre el tema de la paz en Colombia. Eh, particularmente, pues agradecer la asistencia de las invitadas y los invitados a esta mesa de trabajo y, y especialmente a las redes Centros Claxo Colombia, que nos ha propuesto, pues, y, y entre de varios centros, trabajar un tema particular y es la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, luego de cinco años y un poco más de la firma entre el Estado colombiano y las guerrillas de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular. Eh, hoy tendremos dos mesas, vamos a arrancar con esta primera mesa, una primera mesa que fundamentalmente tiene como propósito trabajar la perspectiva de las dimensiones territoriales en la construcción de paz alrededor de la implementación de los acuerdos, y aún vamos que poder identificar algunos de los asuntos problemáticos, pero también los retos y los desafíos que tiene estas esta dimensiones territoriales alrededor de la construcción de paz. Eh, bueno, tenemos en la mesa, pues un, una mesa de lujo, organizaciones, universidades, centros de estudios que han venido trabajando, haciendo el seguimiento y desarrollando iniciativas alrededor de la construcción de paz en el país. Bueno, tenemos a Alejandro Pimienta de Pancuil, les voy a presentar brevemente, del Instituto de Estudios Regionales Mer de la Universidad de Antioquia, puede levantar la mano, <ríe> eh, bueno nos falta una compañera que aún no ha llegado, entonces la presentaremos cuando llegue, también se encuentra con otra investigadora y docente Gloria Marano Giraldo del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Bueno, también está en la mesa con nosotros eh, Irma Soto Vallejo, investigadora del Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo de Colombia. Eh, levantemos la mano para que nos distingamos. Eh, también está con nosotros la compañera, investigadora y directora de la Corporación Región, eh, Isabel Sepúlveda Arango. Bueno, también está con nosotros Caterin Duque, del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, del Pacífico Colombiano, y eh, la investigadora y docente Luz Dario Botero, del Instituto Universitario Colegio Mayor de Antioquia, de Antioquia, valga la redundancia. <risa> bueno, reiterarles pues la bienvenida a todos también quienes están conectados en el canal Claxo TV, yo quisiera como... Introducir esta conversación, eh, yo soy Diego Herrera Duque, soy asesor de paz de la Corporación Viva la Ciudadanía, docente universitario y también socio del Instituto Popular de Capacitación, organizaciones pues, que han venido haciendo seguimiento, impulsando iniciativas de paz en Colombia. Bueno, lo primero es que cuando hablamos de dimensiones territoriales del Acuerdo de Paz, y lo primero que hay que decir es que antes de firmarse el acuerdo, antes de cristalizarse la negociación, se fue generando una expectativa muy grande, mayor, sobre un concepto, un planteamiento de paz territorial. ¿cierto? Ahí se abre una ventana, digamos, como de discusión, de reflexión, de estrategias y una oportunidad para decir: la paz en Colombia, pues dentro de muchos elementos, tiene que ser una paz territorial, o debería ser una paz territorial. Y en ese orden de días, pues empezó a construirse, a debatirse, pues cómo hacer la paz territorial en el país. Entonces, digamos que hay un elemento que antecede, eh, que tiene dos desarrollos que después han perdido, digamos, como fuerza en cierto debate, pero que se mantuvo como un planteamiento inicial hace cinco, seis años, antes de la firma del acuerdo incluso, de que era necesaria la paz territorial. Hay un segundo elemento que quisiera destacar en, esta, en este encuadre de la jornada, y es que efectivamente el acuerdo firmado los puntos que, que plantea para su implementación tiene elementos muy concretos frente, frente a, la, a la dimensión territorial del acuerdo y la construcción de paz. Por ejemplo, en la discusión sobre la reforma rural integral y el desarrollo del campo, hay un elemento fundamental y es los programas de desarrollo con enfoque territorial. Digamos que ahí se hablaba de manera particular y se mantiene una idea de cómo desarrollar, llevar un enfoque de derechos, de desarrollo, de de propuestas es el campo, desde las regiones, desde los territorios. Entonces, digamos que el acuerdo viene dando unos mecanismos y unos instrumentos para esa dimensión territorial. Y pues también tenemos, hace poco fueron elegidos los primeros 16 representantes eh, a las circunscripciones especiales de paz, lo que llamamos las curules de paz. Digamos que para quienes no saben y para quienes no escuchan, estas circunscripciones, digamos, tenían un propósito fundamental, dar representación política a las víctimas del conflicto, que hoy son un poco más de 9 millones de personas en Colombia, pero también la representación a aquellos territorios que fueron mayormente victimizados en el marco, en razón y en el contexto del conflicto armado interno en Colombia. Entonces, digamos, que hay un segundo elemento fundamental, el entonces, de participación política, de apertura democrática, y la representación de los sectores más victimizados y los territorios más victimizados. Un elemento fundamental, digamos, que atraviesa el conflicto y que atraviesa el conflicto armado interno en Colombia ha sido el todo, todo el tema del narcotráfico, las drogas ilícitas, toda la cadena del narcotráfico, y allí también hay otros instrumentos como el PENIS, el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Digamos que un programa que fundamentalmente articula unos territorios, unas comunidades campesinas, étnicas, que han estado alrededor de esa discusión y que efectivamente eso como atraviesa eh, el conflicto. Pero, digamos, esos son solo tres, quizás, de otros que existen, porque hay, hay otros debates, y si es posible hablar también de reincorporación urbana, en el tema de la reincorporación a la vida civil y política, los reinsertados que dejaron las armas, un poco más de 13 mil firmantes del acuerdo de paz, pero también persisten unos problemas. Es decir, las disidencias, la expresión, expresiones paramilitares, eh, delincuencia organizada, nuevas formas de criminalidad en los territorios y nuevas disputas por el territorio. Es decir, la implementación del acuerdo también se hace en el contexto y en el marco de unas situaciones conflictivas que permanecen, de unas disputas que permanecen, y uno de los ejes de la reflexión ha sido las disputas territoriales frente a eso que se reconfigura, ¿cierto? Entonces quisiera poner de entrada como cuatro o cinco elementos para decir, esas dimensiones territoriales de la construcción de paz, hay iniciativa política, hay iniciativa social, hay reflexión académica, investigación académica, pero sigue estando un poco en esa tensión entre los desarrollos posibles y nuevas, nuevas problemáticas asociadas a esas dimensiones territoriales que digamos que queremos ponerlo presente en esta mesa. Con ese marco inicial... Quisiera entonces, pues, sabiendo la trayectoria de todos y todas los que están en la mesa, dar la palabra y empezar entonces las exposiciones de cada uno y cada uno de los invitados. Eh, la regla un poco que vamos a tener para, el, para el, la mesa es que, bueno, cada invitado, invitado tendrá unos 12 minutos para su presentación y exposición. Haremos luego una ronda con el público, también si hay preguntas... Eh, virtuales, por los otros canales que está comunicada la gente y luego haríamos una respuesta y una síntesis de esta mesa para pasar a la segunda mesa, entonces bueno, manos a la obra eh, entonces presento a Alejandro Pimienta como les decía inicialmente, director del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia y entonces estamos en tus manos Alejandro Gracias, muy buenos días para todas y para todos gusto estar aquí, un honor compartir esta mesa con todas estas mujeres académicas, intelectuales. Eh, yo creo que fue por sorteo que me tocó el primer turno. ¿no? Entonces, bueno, un reto grande a abrir. A abrir. Eh, no puedo empezar... No puedo... Ni Minoría, puede ser eso, profe. No puedo empezar la disertación académica sin mencionar que ayer... Una mujer, una estudiante de la Universidad de Antioquia falleció en una explosión cerca del campus universitario. Tres jóvenes, uno de ellos herido de gravedad, eh, por una explosión, estaban manipulando explosivos. Lo que nos queda es volvernos a preguntar por qué uno eh, perplejo, el, el absurdo de, de, como de la re, re, reciclaje de esas prácticas a veces como, como de violencia. Que hemos tenido en las universidades públicas y que en este caso, y lo absurdo es que aunque no fue un hecho en el que claramente haya una víctima y un victimario, pero pasa esto muere alguien, eh, la juventud sigue expuesta, entonces bueno me parece que hoy estamos otra vez se llamaba Stephanie, eh, una chica de, de estudiaba química en la universidad entonces y, un poco, y, y, lo, y lo peor es que creo que ese asunto como que se va convirtiendo en una banalidad porque no creo que pase más simplemente otra otra víctima, otro muerto, algunos la pondrán como, como un héroe, para, para otros simplemente algo que pasó ayer y nada más, y bueno, y seguirá. Entonces, eh, eh, me, me, digamos que me toca ese asunto y la academia todavía nos quedamos sin respuesta frente a eso. lo que Ahora sí lo que voy a hablar hoy el, eh, es sobre una perspectiva de territorialidades y territorializaciones a partir de varios proyectos de investigación que hemos hecho en el Instituto de Estudios Regionales, un, un programa que se llama Territorio Lab, Ciudadanía y Paz, en particular a partir de los desarrollos que hemos trabajado con un estudiante de la, de la maestría, ya hoy egresado de la maestría en estudios socioespaciales, de Berestil Álvarez, con el cual incluso hemos hecho algunas de las publica publicaciones que abordan temas eh, como los que vemos, los que va a tratar hoy. Este, este mapa que ven ahí es la única imagen que, que traje hoy, eh, está incluso publicado un artículo en la revista Bitácora Urbano Regional, eh, por si no hay eh, colombianos acá, este es el pues, Colombia, estamos hablando de esta zona en el, en el noroccidente de, de, de Colombia, en el Golfo de Urabá, la zona limítrofe con Panamá, eh, y este mapa, aunque no tiene ahí o la resolución del proyector no, no se ve muy bien. Yo no, tampoco es que lo traje para mostrar alguna localización precisa. Lo que yo quiero con esa imagen es mostrar toda la complejidad que puede tener un territorio sobre el cual o en el cual estamos trabajando procesos de construcción de paz. Ahí en ese mapa eh, se puede ver en, en, en la zona amarilla, por ejemplo, si lo alcanzan a ver, ahí todo lo que son eh, resguardos indígenas, se sobrepone con zonas de bosques, con zonas industriales, tenemos industrialización muy fuerte de la industria del banano, tenemos grandes puertos en Urabá, actores armados de la eh, esa localización de actores, de las autodefensas, del ELN, y están los ETCR, que es a partir de la reflexión de lo cual voy a hablar yo, en particular de uno de los ETCR, si lo ubico por acá, no sé bien por esta zona, en, en Carmen del Darién, que ya es en jurisdicción del Chocó, nosotros estamos hablando eh, biogeográficamente del Gran Urabá no solamente del Urabá eh, antioqueño. Entonces, como decía Diego, el tema de la paz territorial, y en general en América Latina y en Colombia, vivimos, asistimos a una hiperterritorialización, todo se acompaña de la palabra territorio, todo tiene enfoque territorial, eh, pero más allá de que ese, de que ese nombre eh, eh, se, se acompañe cualquier acción, que significa territorio? Nosotros, eh, pues desde una perspectiva de análisis socioespacial, y la vertiente eh, territorial, pues por supuesto que eso no es un asunto solamente de semántica, sino que implica análisis eh, eh, que podrían ser más o menos eh, concretos. O, o siempre va a ser un reto de los académicos tratar de estabilizar esas nociones para podernos entender mejor eh, muy rápidamente, porque no tenemos tiempo acá de hacer la discusión teórica, podemos decir que la categoría de territorio, eh, por supuesto que es una categoría, digamos que analíticamente hemos utilizado una categoría analítica, que utilizamos los investigadores abstractas muy muy del cuño, de la, sobre todo de la geografía y de la ciencia política, pero no es solamente eso, el territorio es un también es una categoría de la, eh, del ordenamiento, una categoría con la cual se ordenan territorios, se ordenan espacios, tienen fuerzas normativas. Pero más importante aún es que el territorio es una categoría de la práctica. Es una categoría que los diferentes grupos sociales, movimientos, organizaciones en América Latina de hace muchos años y sobre todo en los últimos, digamos, 15 años, ha servido para identificar sus propias luchas eh, y reivindicaciones de carácter ambiental, las mujeres, las feministas, eh, los jóvenes... Comunidades étnicas, todos se encuentran en las luchas territoriales. Entonces, es una categoría, eh, repitamos, una categoría de territorio analítica, del ordenamiento y de la práctica. Eh, y lo que un poco, eh, digamos que hemos venido sustentando, es que la paz territorial, tal y como bajo y se construyó en, en La Habana, es más una, una, entiende el territorio más como una categoría del ordenamiento, una categoría. Con, eh, muy en la perspectiva de lo normativo, pero que a veces no tiene suficiente eh, relación suficiente fuerza con el territorio como categoría de la práctica, no, no o sea, de los movimientos. No obstante, eh, ese hecho, esa hiperterritorialización y eso de decir que la paz es territorial, de alguna manera también ha influido, incidido en que los eh, eh, actores de base territorial local comunitaria eh, se lo apropien y estar generando procesos de paz territorial. Entonces, cuando decimos paz territorial, no podríamos eh, decir que estamos hablando todos de lo mismo, por supuesto, estamos hablando claramente, por, de, por lo menos de dos, de dos formas, la paz territorial, llamémosla desde abajo, la que tiene rostro humano, la paz territorial que se construye desde los territorios y desde el cual interpelan a esa paz territorial del orden normativo, a esa otra. Y vamos a complejizar un poco más el asunto, eh, eh, entendiendo que no hay territorio, eh, o que el, sabemos que el territorio es un, un constructo social, un producto social, pero también es un productor de sociedad, y podemos entender entonces que el territorio es el, el producto de un proceso de territorialización, territorialización, entendámoslo como como verbo, territorializar, como acción, si me permiten aquí muy rápidamente, territorialización como acción y territorialidad, como, más como el adjetivo, como la característica del proyecto político que se va sedimentando en cada territorio. Entonces, para hacer análisis territorial, para, para no decir simplemente que todo es territorio, que, todo, que estamos hiperterritorializados, hagamos el análisis en perspectiva de cuáles son los de territorialización y cuáles son las territorialidades. Un mapa como esto es un producto de trabajo que lo hemos levantado nosotros mismos a partir de, de mucho tiempo de cartografías sociales, de usar trabajo con... con con sistemas de información geográfica, muestra sobre todo es eh, territorialidades. O sea, no un territorio que estamos hablando de territorialidades porque son localizaciones puntuales. Podríamos hacer otros mapas donde miremos más eh, los flujos, que son entonces las acciones, los, las acciones de territorializar, pero son mucho más móviles y difíciles entonces de capturar en un, en un, en un, en un mapa. Urabá lleva. no empezó el proceso, o no, no empezó la lógica de la paz territorial ahora con los acuerdos. Llevamos cinco décadas en, la que los, en que el Estado y muchos actores del mercado y actores eh, armados han buscado pacificar eh, Urabá. Pero pacificar, entendido, como sacar una violencia, sacar un conflicto social y político de esa región para poder ocuparlo para sus propios beneficios y para sus propios intereses. Y esa, y esa, esa paz como pacificación... Eh, entró un poco en tensión, aunque se superpone, como otra lógica de territorialización también, con esta nueva paz, digamos que la que emerge en los acuerdos, sobre todo en el sentido, hay un, un, un colega, Luis Bernal Peña, que nos habla de entender lo que está la característica fundamental de, este, de esta última paz territorial desde abajo, es que tiene imaginación geográfica. Imaginación geográfica es porque incorpora, todos esos mundos de la vida, todos esos, todas esas formas, etos, de ver el mundo de comunidades étnicas, de comunidades de mujeres, donde la paz ya no es solamente eso que están los acuerdos de la de van la y cada uno de los puntos que seguramente vamos a estar viendo hoy, sino que tiene que ver con muchos asuntos más subjetivos, eh, con grupos de mujeres, por ejemplo, no es que la paz es volver a, a poder cantar el, bu el bullerengue, por ejemplo, estar ahí el bullenengue, o sea, si lo logramos volver a volver a a sentirnos ahí identificados, es una paz para nosotros. Bueno, otro grupo de cacauteros en, en, en Chigorodó hablábamos usted, no, es que la paz es nosotros poder, que nuestra asociación, que nuestra cooperativa pueda volver a, a salir, volver a conversar entre todos, volver a organizarnos. Asuntos muy, muy específicos. Y así con especificaciones eh, digamos que muy particulares, que se construyen subjetivamente a partir de estos, de estos procesos. Entonces, eh, hay una, una, una especificidad eh, que nos deja ver esta, esta tensión entre territorialidades y territorializaciones, que es la de la reincorporación, que es un poco como entre la transicionalidad y la permanencia. Y saben ustedes que, eh, que en, en el proceso de, de, de, de, de dejación de armas, pues se generaron los puntos inicialmente conocidos como zonas veredales y transitorias de normalización y también puntos transitorios de normalización en 27 lugares en, en Colombia. Y en Urabán inicialmente solamente se instaló uno eh, formalmente, un, un, una, una zona de estas en Viri, en Vigía del Fuerte. Sin embargo, actualmente existen varios, por lo menos, en Mutata por lo menos hay dos, dos espacios de reincorporación, una nueva área de reincorporación NAR en la vereda San José de León, y un espacio, eh, y un antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación que fue trasladado desde Santa Lucía a Nituango en julio de 2020 y que se ubicó en Becuarandó. Eh, eh, merece especial atención lo que pasó en los ETCR de Llano Grande en Dabeiba y en Brisas, sobre todo en la vereda del Carmen de, que es la vereda Carmen del Dariel, conocido como el ETCR eh, Silver Vidal Mora por su proximidad espacial, no solo con su localización geográfica, sino de las redes sociales históricas que se han construido ahí, que han incidido en las dinámicas del proceso de reincorporación de la región, configurando a su vez diversas formas de interacción entre los excombatientes, con la institucionalidad y con las comunidades. Ahí en ese TSR de, de, de Carmen del Darién están localizados muchos de los eh, excombatientes de estar con sus familias, por fin, ellos, les, no, no, ellos, bueno, bueno, por fin vamos a poder hacer familia, por fin vamos a poder tener eh, hijos, hijas, y se han establecido una serie de relaciones, eh, además porque ya eran de ese territorio, relaciones comunitarias y de organización social, y en particular un tipo de relación con el, con el Consejo eh, Comunitario de, de esta zona, ahí, ahí tenemos un, un, un asunto fundamental y es que... En esta, eh, como se aprecia en el mapa, bueno, es, es, es muy crítico porque se concentra en la mayor, la más cantidad de, en eh, es esta zona, estos cuadritos rojos son las eh, eh, las solicitudes y los títulos mineros vigentes que tienen incidencia sobre territorios indígenas y en una zona en que está una disputa territorial muy grande entre los autodefensas gaitanistas y el ELN por todo el control territorial del medio y el bajo atrato. Entonces, una vez los combatientes de las FAR recibieron la acreditación de dejación de armas, eh, eh, de empezaron a su proceso de reincorporación comunitaria, eh, en estos espacios se ha garantizado algún tipo de presencia de inversión estatal y de cooperación, por allá van pasando todo el tiempo los, los chalequitos, incluso cuando nosotros vamos a, a hacer trabajo, siempre los de los chalecos de las agencias internacionales y nacionales que quieren ir con nosotros, por la, además por la, por la legitimidad que tiene, el, que tiene la Universidad de Antioquia en esa zona, por supuesto que llevan sus ah, listados okay. de asistencia, de una vez los pasan y bueno, entonces digamos que le suman a sus, a sus también a sus propios indicadores en este ejercicio, pero más allá de esa presencia, realmente no se puede hacer mucho por un asunto de alguna manera eh, eh, pues paradójica o que tiene que ver con el territorio, y es ah. que tanto el gobierno nacional de las FARC como eh, eh, el de la y las FARC, subestimaron o ignoraron las lógicas y las dimensiones étnicas de estas territorializaciones. Eh, pues hay decisión de tipo jurídico que limitan el acceso a la tierra y el establecimiento definitivo de las personas en reincorporación de territorios colectivos, allá hay un territorio colectivo de comunidades negras, eh, entonces no lo fue no fue como tenido en cuenta, entonces aún digamos que son, es como... Ese, ese espacio territorial a veces se convierte como un espacio sin tiempo, porque no tiene una titulación, no se lo pueden o no, no se lo pueden, si no se lo pueden entregar, dice el gobierno a los reincorporados, eh, las comunidades étnicas, incluso han, eh, el, el Consejo Comunitario ha entrado en, en diálogo con ellos, están dispuestos a cederlo pero está la multiterritorialidad, otra, otra categoría de la multiterritorialidad existente, y desde la categoría del ordenamiento que mencioné al principio, que no se no se logra avanzar se queda como en un proceso estancado mientras que si van avanzando son esas lógicas de la, del territorio desde abajo como esas lógicas de los lazos comunitarios entre los que están en el ETSR, como les digo con el consejo comunitario con eh, incluso participan en el consejo municipal de paz reconciliación y convivencia tienen relación bueno con la academia con las agencias con, entonces son dos son dos lógicas como en tensión eh, eso es lo que llamamos, apoyados en, en Rogerio Hasber eh, una lógica de la multi de la multiterritorialidad que tiene la construcción de paz. Termino con, eh, con esto y es que hay muchos muchos retos, las lógicas se superponen y entran en, en tensión con lógicas emergentes de paz territorial, construidas desde abajo con actores de base comunitaria y tenemos eh, retos. Voy a mencionarlo simplemente ya para terminar. Uno, La presión que genera las actividades extractivas sobre los territorios étnicos y la protección ambiental. Es una debilidad, una, una barrera. La presencia de aumento de cultivos de uso ilícito en la frontera entre Antioquia y Córdoba a través de la seranía de la vive y el nodo del Paramillo, así como los territorios étnicos del atrato. C. La hegemonía que tienen las defensas gaitanistas de Colombia en todos los municipios de la región y las disputas que tienen con el ELN en el medio y bajo atrato. D amenazas y asesinatos de líderes sociales, especialmente reclamantes de tierras, y, y, y estas situaciones ponen en riesgo los proyectos territoriales construidos por algunas comunidades que buscan construir la paz restituyendo las funciones colectivas y vitales del territorio, recomponiendo las relaciones con la naturaleza, los paisajes, los sentidos del lugar y las territoriales dañadas o negadas por la guerra. Bueno, agradecemos a Alejandro del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia por esta entrada a la mesa, sobre todo en esa reflexión que nos pone de cara a las dimensiones territoriales de la construcción de paz y esas distinciones fundamentales frente al territorio, territorialización, territorialidades, una categoría problemática, práctica, ordenadora, ¿cierto?, y analítica, sobre todo para los fines de este intercambio. Bueno, le damos paso entonces a, a la investigadora Gloria Naranjo del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Y vamos. Eh, muy buenos días. Mi ponencia aborda, digamos, tres núcleos temáticos que voy a tratar de presentar. El primero es sobre transiciones políticas y paz territorial urbana. Aquí estamos haciendo entonces un giro eh, reflexivo hacia qué entender por paz territorial urbana. Eh, y vamos a abordar, podría de decirse como un caso, eh, el proceso de medidas restaurativas en la Comuna 3 de Medellín que se está implementando en la actualidad. Eh, antes de esto, entonces, eh, junto con esta mirada de la paz territorial urbana, vamos a afirmar que existe una relación entre la geopolítica del Acuerdo de Paz y la micropolítica de la paz en los territorios, eh, y todo esto lo vamos a ver entonces en el caso de las, de las medidas restaurativas. Muy rápidamente quiero tocar el primer punto. Es muy importante para, para mí, yo día para nosotros, eh, pues en el instituto, en varios proyectos de investigación, decir que estamos avanzando en la perspectiva de estudios críticos de transiciones políticas y esta perspectiva de estudios críticos pues implica ciertos distanciamientos y problematización de las tecnologías de las transiciones canónicas que ponen que siempre avanzamos eh, de la guerra a la paz o el de, de, de la democracia y hacemos ciertos cuestionamientos también a, a la paz liberal que ha estado asociada digamos a esas transiciones económicas de muchas maneras en donde la democracia representativa y la economía de mercado eran digamos los pilares fundamentales de lo que se decía que era lograr paz y lograr democracia y entonces para decirles que nos hemos estado acercando a un enfoque de paz, -paz liberal que se define porque justamente hace un giro hacia lo local, hace un giro hacia las historias y las culturas locales, hacia las resistencias y las luchas territoriales. Esto para nosotros es absolutamente fundamental y en esto del enfoque resumiríamos estos puntos en un concepto que estamos mandando como Pasa en Pequeña Escala, lo estamos trabajando hace años con el profesor Alejandro Castillejo, que venimos trabajando en esta perspectiva de una red de estudios críticos de transiciones políticas que eh, advierto no es paz de abajo, no es el enfoque de arriba abajo, esto de paz en pequeña en espalda, entonces, eh, eh, voy, a, voy a comentar antes, quería plantearles que estos son eh, <coughs> elementos de enfoque fundamentales para abordar la paz territorial urbana, ¿cierto? En segundo lugar, entonces, eh, decimos que eh, la paz territorial urbana tiene que ver con eh, la geopolítica de la de paz y las necropolíticas de la paz en los territorios, ¿cierto? Y que finalmente la paz territorial urbana de la que llegaremos a hablar es el encuentro, el desencuentro, las disputas, las reapropiaciones entre, esos dos, entre esas dos dimensiones. Entre ese acuerdo de paz que, que, que, que le decimos que es parte de una geopolítica porque estamos diciendo que el paradigma transicional justamente es tiene unos unas pretensiones de universalidad, existe un modelo universal para administrar los conflictos, la justicia transicional y de alguna manera ese va caminando por los países del mundo en los últimos 20 años con ajustes, pero ahí va. Entonces estamos diciendo eso, es un paradigma transicional, verdad, justicia, reparación y repetición, lo sabemos muy bien, eh, eh, como tal entonces el acuerdo de paz nuestro recoge, claro, eh, ese pilar, pero lo que estamos haciendo en esta perspectiva es darle un lugar muy protagónico a esas micropolíticas de las paz en los territorios, ¿cierto? A discursos y prácticas que de mucho antes, durante y después de la de Paz vienen eh, haciendo procesos de construcción de paz. Ese, digamos, es, es, es, es, es el planteamiento. Y esto, digamos, que podríamos decirlo a nivel de Colombia. De alguna manera, en los distintos territorios, entonces, habrá, habrá maneras de, de, de, de manifestarse también. Ese, ese formato único eh, eh, en, eh, en los territorios concretos es puesto en cuestión, es discutido, es apropiado, es resignificado, es reacomodado. Ese es un poco el planteamiento. Vamos llegando entonces, esto es un poco como para Colombia en términos generales, eh, vamos llegando un poco a Medellín y estamos diciendo el punto de partida, la hipótesis de nuestra humanidad. Cuando decimos venimos, es que en el proceso de medidas restaurativas en la ciudad de Medellín, de la Comuna 3, eh, venimos trabajando eh, desde hace por lo menos 10 años con organizaciones no gubernamentales, con Convidamos, con, que es una organización muy importante de la zona medioambiental. No oriental. La Universidad de Antioquia tiene hace 10 años procesos de acompañamiento, procesos de memoria histórica, acompañamos los informes de memoria histórica en estas comunas. Entonces, en toda la experiencia, previa es que nosotros decimos, se identifican esas micropolíticas, digamos, de la paz en los territorios. Pero hemos ya no construir un hipótesis fundamental y que nos vamos a ir. Y estamos trabajando, y ahorita les voy a contar más en detalle lo del proceso de medidas restaurativas. Es una especie de, yo lo resumo como el triángulo de triángulos analíticos que se, que se tienen que superponer para tener una adecuada comprensión. Pero el primero de ellos y el fundamental que es como son es decir, para nosotros la paz territorial urbana es la convergencia de la reparación territorial y el derecho a la ciudad. Esto es muy bonito porque estamos diciendo que la paz territorial involucra procesos de memoria, procesos de, de gestión del pasado, de, de conflictos, pero también eh, involucra sentido de futuro, derecho a la ciudad. ¿Cómo vamos a, a plantear esto? Con eso estamos diciendo que la justicia transicional no resuelve exclusivamente los problemas que entonces, además de esas que se podrían llamar consecuencias de los conflictos armados, inclusive de otras violencias, aquí no tengo tiempo de hablar de eso, las tradiciones que hay violencias sobrepuestas y que hay que mirarlas eh, conjuntamente, está también entonces eh, reivindicaciones históricas de derechos de ciudad, sin sí. las cuales será imposible entonces hablar de construcción de paz territorial urbana, pero se tienen que articular eh, adecuadamente, digamos, estas perspectivas. Y entonces allí decimos, hay una serie de análisis analíticos, ya eh, vamos como noche, pero yo quiero re, re, resaltar lo siguiente. Primero, eh, una pasta territorial urbana tiene que ver también con el enfoque y con la comprensión de los territorios con órdenes locales complejos. ¿Sí? nosotros tenemos como planteamiento que, que el orden local complejo en la guerra, ¿cierto? en bueno, el conflicto armado, y el orden local es una transición. Tienen que tener una relación. lo que sea en orden local en la transición tiene mucho que ver con lo que ha sucedido entonces en, en, en los procesos de guerra en esos territorios. Entonces, entonces un poco ese primer triángulo arriba paz territorial urbana, nosotros tenemos que mirar. Y, y cada una de estas dimensiones pues involucra un montón de cosas que pues por supuesto ahorita se las, no, no tenemos tiempo, ¿cierto? Pero entonces resalto de eso la idea de que... Eh, esa paz territorial urbana entonces está muy basada entonces, en procesos de memoria, en procesos de gestión de los conflictos y, como les decía, en, en, en imaginaciones eh, del porvenir o en los sentidos de futuro, como estamos diciendo. Y termino en este segundo punto con, con algo que es muy importante para nosotros. Finalmente, la paz territorial urbana también es el proceso de territorialización del acuerdo de paz en cualquier lugar, en cualquier punto, ¿cierto? Y las agendas territoriales y las luchas territoriales. Nosotros nosotros le damos en esta perspectiva tiene igual importancia, la, la, la territorialidad, ¿no? la paz con todo lo que ello implica, con todos los dispositivos transicionales de por medio, con las agendas y las luchas territoriales. Entonces, ahí tenemos que plantear eso. Y ahí entonces eh, nos vamos a... Ahora sí, eh, Diego, por favor, me muestras el, el gráfico. voy a leer entonces un poco cómo todo esto lo venimos concretando que lo venimos también discutiendo, inclusive de y negociando con la alcaldía de Medellín en este que se llama proceso de medidas restaurativas. Entonces el proceso de medidas restaurativas de la comunidad de Medellín está relacionado con un convenio firmado entre la alcaldía de Medellín y la jurisdicción especial para la paz para desarrollar en la Comuna 3 un proceso de medida restaurativa, ¿cierto? ¿Por qué la Comuna 3? Pues por muchas razones, por todos los antecedentes históricos de, estos, de estas micropolíticas, por todas las capacidades eh, de alguna manera de infraestructuras sociales de paz, en donde la alcaldía identifica la posibilidad entonces de hacer una propuesta desde la perspectiva de la alcaldía de Medellín es en sentido estricto, y así lo dicen, la implementación descentralizada del Acuerdo de Paz. Y han levantado una propuesta que llaman los PRIE, un poco simulando los PDP, y ahí es parte de nuestra discusión del proceso, que esto no es ese tránsito tan tan mecánico, cierto pero entonces eh, es procesos restaurativos integrales con enfoque territorial. Entonces queda todo bonito, entonces el PRIE se parece a los PDP, y, y había mucha discusión, digamos que plantear, pero es muy importante porque sí es una apuesta, y en esto también... Eh, eh, coincidimos, nos encontramos y estamos empujando conjuntamente este proceso para decir que de todas maneras la implementación del acuerdo de paz vía esta estrategia descentralizada es fundamental para la ciudad de Medellín eso digamos también también lo estamos diciendo quiero, quiero destacar eh, ustedes están viendo la gráfica eh, eh, eh, finalmente lo que esta gráfica eh, está recogiendo es en la parte izquierda está un poco lo que podríamos decir la dimensión institucional y en la parte derecha, la dimensión comunitaria. Miren que eh, eh, desde la parte institucional está toda la implementación descentralizada del aborto de paz, están los procesos restaurativos integrales con enfoque territorial, y está, digamos, un plan como ellos piensan implementar el proceso. De la parte que llamamos comunitaria, procesos de memoria y paz territorial, está también, digamos, es, es lo que decimos, es la expresión de las agendas territoriales y luchas territoriales de paz. Y eso se ha nombrado como ruta restaurativa, para la paz y la reparación territorial urbana. Y decirles que eh, eh, hay una cualificación tan grande en estos procesos que existe una propuesta concreta de cómo entender el enfoque restaurativo en la ciudad de Medellín, porque eso también se está discutiendo. Inclusive la JEP, eh, la misma que el día reconoce, lo estamos construyendo, qué es lo que vamos a ir haciendo como proceso efectivamente restaurativo. En este proceso entonces hay cinco líneas estratégicas, yo tengo que muy bien pensadas y estructuradas, eh, relacionadas con la memoria, con la verdad, con la investigación comunitaria, porque ahí hay un proceso muy interesante relacionado con eso. Y hay un tercer punto que quiero resaltar: es el que tiene que ver, y no me, me, me involucrado, un proceso de medidas restaurativas involucra entonces para la JEP a las personas firmantes del Acuerdo de Paz que están en Medellín. Entonces, las famosas TOAR, ustedes habrán escuchado eso sobre eh, obras y restaurativas, entra también en este proceso, inclusive. Llevamos un año y apenas recientemente estamos sentándonos con los firmantes a discutir una cantidad de asuntos que hacen parte de ese proceso de media restaurativa. Es una cosa muy, muy interesante que creo yo que Medellín está ahí aportando un proceso. Y los últimos dos líneas estratégicas es lo que le quería decir. Este es un proceso que dice eh, no solamente va hasta ya la guerra, eh, de alguna manera el punto 1, 2 3, sino va hasta ya las condiciones que hicieron posible la guerra y por eso se habla en el punto 4, se habla de derecho a la ciudad, se habla de ordenamiento territorial para la paz, se habla de política pública de moradores, se habla de mejoramiento integral de barrios. A nosotros que no nos dejen solamente con celebraciones simbólicas que son muy importantes, sino que se sienta materialmente también el mejoramiento de las condiciones de vida de población. A ese, a ese enfoque restaurativo se le está, ese es el enfoque restaurativo, es, podría ser relativamente ambicioso, es tan ambicioso que les digo que la ciudad de Medellín, creo que todas las ciudades deben discutir el plan de ordenamiento territorial el año entrante, eh, sí, a más tardar el año entrante, y ya tenemos propuesta para que en el nuevo POT de Medellín quede incluido un enfoque que corresponda con la ciudad, y también seguramente esta alcaldía va a dejar incluido todo el tema de los planes, restaurativos, integrales, con, con, con, con enfoque territorial. Termino. ¿Cuánto me queda, Diego? Dos minutos. Dos minutos. Perfecto. Entonces, eh, los que, entonces, este es un proceso, los términos eh, eh, eh, anteriores que yo les decía, de alguna manera están aquí concretados, ¿cierto? Lo más importante es que hay múltiples, múltiples puntos de encuentro. No es parte de abajo porque no es una cosa de abajo que está cuestionando una de arriba. Ahí hay una... La pasta de realmente no está abajo ni arriba. Es un punto de encuentro donde la política se pone en acción, donde yo negocio, donde yo completo, donde yo digo esto es necesario para la restauración, estos puntos, hacemos procesos de memoria, vamos a hacer líneas de tiempo con, mi, con firmantes, que eso ya se está proponiendo, y vamos a tratar de, de, de, de empujar conjuntamente. Entonces, nuestra aspiración es que paz territorial urbana, en el caso de Medellín y de las ciudades colombianas, sea reparación territorial y de derecho a la ciudad, en esta perspectiva mucho más integral, como digo yo, para que nos entendamos muy bien, no solo las consecuencias de la guerra, sino también de alguna manera en lo que se llamarían, digamos, las causas de la guerra. Termino diciendo que, que, que hay unos retos muy importantes, la alcaldía los llama, yo, nosotros podemos asumir como retos de implementación del Acuerdo de Medellín, pues por supuesto, si todo esto nos funciona y de alguna manera va funcionando, entre otras cosas, para los que no son ni de Medellín ni de Colombia, se creó una Secretaría de la No Violencia y hay unas infraestructuras institucionales de paz también hace rato, ¿cierto? Pero esto sería de todas maneras un impulso, un fortalecimiento y una ampliación de esas, de esas infraestructuras institucionales y sociales de paz. ¿Por qué? Porque estamos construyendo cierto, no me gusta mucho la palabra, no nos gusta mucho la palabra modelo, pero cierto modelo de cómo hacer estos procesos ahora en la Comuna 3 y posteriormente en otras comunas que están priorizadas, la Comuna 3 y la Comuna 8 desde el mismo proceso comunitario se tiene la capacidad para decir, vea, nosotros tenemos, y hay, una, hay un documento ya, lo que se llama la ruta restaurativa, esto debe ser un poco, pero no es lo mismo la Comuna 3 que la Comuna 13, habrá que generar otros procesos eh, distintos, organizativos, bueno, estas cosas. Entonces, un primer reto es fortalecer de alguna manera el enfoque restaurativo, visto de esta manera en las políticas públicas también, que esto quede instalado, eh, como institucionalmente aceptado, como normativamente definido, todo eso también, digamos, nos parece muy importante. Lo segundo, eh, estamos ya discutiendo un proceso de sistematización de todo este proceso. Eso es importantísimo. Vamos a hacer una sistematización institucional y, digamos, de la componente comunitario que nos permita entonces decir eh, eh, eh, qué sostenibilidad pueden tener estos procesos. Y finalmente que nos permitan ciertas, lo que se llama lecciones aprendidas, para decirle a otras ciudades colombianas, la paz territorial urbana, de alguna manera, tiene que ver con esto. Estas son maneras de construir paz territorial urbana. Bogotá se, se dice que Bogotá se adelantó con paz territorial urbana porque la alcaldesa, de alguna manera, definió unos rules, unos unos unos unos unos un de urbanos. Ella nos enredó. Aquí estamos diciendo, bueno, está bien, finalmente sí si hay, si hay, si hay territorialización de la Corte de Paz, pero... Los procesos comunitarios, las luchas comunitarias, la agencia de los territorios es absolutamente fundamental para cualquier construcción de paz que se haga en nuestra ciudad. Bueno, agradecemos a la profesora investigadora Gloria Naranjo del Instituto de Estudios Políticos eh, reitero, como estamos en la mesa de dimensiones territoriales, empezó Alejandro con el Gran Urabá, hoy estamos en una ciudad y particularmente en una comuna que muy bien lo situaba Gloria, frente a todos de medidas restaurativas en la Comuna 3 de Medellín, con posibilidad de réplica, digamos, desde, esa, desde ese enfoque de las de los estudios críticos de transición, y en el orden particular de entender la paz territorial urbana atada a dos elementos fundamentales, la reparación territorial, como bien lo planteaba ella, y también articulando un concepto o un enfoque, una estrategia de derecho a la ciudad. O sea, la paz es más allá que el la, la acuerdo de paz de La Habana, ¿cierto? Implica otros elementos, otras herramientas, otras visiones frente a la, frente a la, a la paz urbana o a la paz territorial urbana. Eh, bueno, damos entonces la palabra a, a la investigadora Irma Soto, Irma Soto Vallejo, del Centro de Estudios Políticos de la, perdón, del Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo, eh, yo estoy aquí también ayudando con las presentaciones, yo en, en confianza. <ríe> Bueno, muy buenos días. El, el escenario que voy a, que quiero compartir, eh, también delegada por grupos de compañeros, eh, si pasamos la diapositiva aquí, eh, es un tema que va más allá de, de lo que es el escenario, cuando decimos de la estrategia que se posibilita en el mismo acuerdo de paz eh, el, el escenario anterior y, por supuesto, este ejercicio que se viene con trabajo eh, en comunidad. Y lo, y lo digo porque el tema que nosotros abordamos, teniendo en cuenta que Caldas no quedó en eh, eh, los municipios, particularmente el oriente de Caldas, que no quedó en el contexto de lo que es los PDP, ¿cierto? Nosotros sí trabajamos allí eh, un tema... Muy desde la, eh, desde la comunidad y por eso lo planteamos aquí eh, para este foro de la gestión territorial rural del agua como un asunto de ciudadanía y paz. Y en este contexto es un trabajo con comunidades que están alrededor del ejercicio en el territorio rural del trabajo del agua, de la gestión del agua como uno de los elementos fundamentales y que articulan dinámicas sociales, políticas y culturales del territorio en varios escenarios del departamento de Caldas. Voy a pasarles, para mostrarles más o menos la ubicación a quienes no son de, de Colombia y particularmente del departamento. Colombia, ese, ese rojito que vemos allí es el departamento de Caldas y en Caldas particularmente en algunos municipios hemos venido trabajando este ejercicio. En una primera etapa trabajamos nueve municipios y en este momento estamos trabajando particularmente en Salamina, que lo vemos aquí en amarillo, el rojito de Viterbo y el azul de Villamaría. Allí nos ubicamos muy en la dinámica de lo que pasa con la gestión del agua por la escasez, en la escasez generada también por conflictos, digámoslo así, extractivos de producción, el tema de la propiedad privada y el tema también desde esas dinámicas de relaciones culturales eh, de la población. Por eso consideramos eh, desde la ciudadanía rural que tiene un componente fundamental en las relaciones humanas que se tejen para este caso alrededor de la Asociación de Acueductos Comunitarios Rurales, ¿sí? eh, en esas dinámicas de las disputas que existen en la debilidad de esta sociedad civil y particularmente este grupo de personas por garantizar el acceso y el consumo del agua. Y en este ejercicio, cuando hablamos del acceso y el consumo del agua, por los temas también de calidad y de cantidad, cuando hablamos de la garantía de esos mínimos vitales para la población. Eh, hay un contexto fundamental para Colombia eh, que hemos vivido en los últimos años, y es ese reconocimiento que se ha logrado desde las organizaciones sociales eh, de los derechos de la naturaleza. Eh, varios casos tenemos en el país, el río tiene derechos, como es el de el, el río Atrato, eh, la Amazonía tiene derechos, también muy reciente, 2018. Eh, los Páramos, el Parque Nacional Natural de los Nevados, que coge tres departamentos, también tiene derechos, y son ejercicios que se han logrado a través del trabajo que se desarrolla con las comunidades allí en el territorio. En dos en dos imágenes que, que vemos acá, hay una del municipio de Marmato, que es un municipio minero por excelencia. Es un municipio donde las personas viven en sus casas y en, en su misma sala, cocina, comedor, tienen una mina, tienen, están explotando un, un, una, una actividad, desarrollando una actividad minera. Y al ladito vemos una gráfica donde está el acueducto comunitario, en la vereda, donde también tienen los problemas y el conflicto porque la misma autoridad del municipio está explotando una mina alrededor de la fuente de agua de, de la población. Eh, por eso decimos del derecho de la responsabilidad de la construcción de paz como ciudadanos se reconoce en la dinámica colectiva, donde los sujetos conscientes de su identidad, de sus contradicciones, que le reconocen su buen vivir y con la sabiduría de conocer su pasado, y el contexto en que le toca vivir. Eh, es un escenario que inclusive traemos y se ha posibilitado en los diferentes informes, y particularmente Colombia Rural, cuando decimos que desde ese agotamiento de los recursos naturales y la excesiva explotación productiva se ha puesto en riesgo el ecosistema, eh, esas dinámicas de de proveeduría, si lo podemos decir así, en los bienes y servicios estratégicos que se debilitan con la producción económica, la producción que se da en el territorio. Y por eso de garantizar la, la, la proveeduría del agua, si así lo queremos decir. El otro escenario que, que tenemos allí, desde este contexto de la problemática de la gestión del agua en los territorios rurales, hay un elemento que, que tocamos en, en, en el colectivo desde la dinámica del conflicto por el agua y lo socioambiental que no es ajena a la emergencia y el desarrollo de distintos momentos de ruptura o crisis. Desde nuestro punto de vista se arrojan datos concretos esp y espaciales y temporales y la presente propuesta en la que hemos venido trabajando considera el conflicto social y ambiental generado por la dinámica económica muy centrada en el extractivismo, particularmente en Caldas, por la dinámica de producción agrícola y ganadera, eh, por el, la dinámica y la evolución de las condiciones de la población frente a lo que es la propiedad privada, a la cultura y en, en los municipios de, de este departamento que estamos estudiando, para identificar eventuales rasgos iniciales de momentos de ruptura o crisis política local que a su vez explicitan el carácter del, y el papel del Estado en tales conflictos. Eh, en este sentido, hemos visto que el agua representa una condición no solo de los territorios, sino también del mundo, del país. Y aquí, eh, en esta figura, vemos cómo a partir de una fuente de agua y muy cercana a una vivienda, cómo se contaminan las aguas, pero también por el problema cultural decimos, aguas abajo se da el problema, ¿cierto? Pero aguas abajo están las personas que están soportando esas problemáticas por el mal uso de, del, del agua. Nos hemos planteado sentidos y significados a lo rural después, de los acuer después del acuerdo, eh, muy en la dinámica del desarrollo rural, a partir del análisis de la tenencia de la tierra, ¿sí?, eh, esta tendencia de la tierra, cómo afecta el vital líquido, cómo afecta los nacimientos, cómo afecta la gente acceder al, a, al agua y al agua en calidad. Eh, el tema de las titulaciones, emergen resistencias en los territorios por posturas dinámicas de los seres humanos y los colectivos alrededor de lo que pasa, como vemos organizaciones muy estructuradas alrededor de lo que es. La asociación del acuerdo comunitario rural, hay otras que tienen trayectoria pero que no tienen una estructura para la defensa propia de su trabajo en el colectivo. Alcance de los acuerdos de paz para las transformaciones productivas sociales y ambientales, pues el primer acuerdo habla del desarrollo rural y también ese desarrollo rural y esa potenciación de la dinámica rural y productiva en la garantía también de acceder a los recursos al, al agua de calidad. En este contexto voy a ubicarme en esta en esta filmina ¿sí? de lo que ha planteado el acuerdo de paz en su primer capítulo y dice Caldas y en, en esa perspectiva cuando Caldas erróneamente no fue eh, categorizado ¿sí? porque allí se dice que simplemente pasó la violencia y no se quedó. Cuando hubo el eh, Particularmente en el municipio de Pensilvania, en el oriente de Caldas, eh, poblaciones completamente destruidas, ¿cierto? Eh, poblaciones, caseríos eh, eh, que sufrieron todas las personas que allí vivían. Y según, eh, por eso en este ejercicio, algunas apreciaciones solo piensan que el departamento fue un corredor de pasos sin generar asentamientos que tuvieran consecuencias sobre las condiciones de vida de la población y que han reflejado comisiones de inequidad y violencia. Eh, Palacio y Papillo eh, nos exponen que la expansión, la agudización y la transformación reciente del conflicto en el departamento coincidió con la crisis del sector agrícola, y particularmente con el derrumbe de la economía cafetera que golpeó duramente la región y generó un notorio descenso en los estándares de calidad de vida, lo que contrasta con la ubicación tradicional en el grupo de mejores índices de necesidades básicas satisfechas y las condiciones de pobreza por debajo del promedio nacional. Esta condición fue la que disfrazó ese escenario para decir, no, por, por Caldas no hubo ningún problema. Es una de las razones por las que el gobierno nacional excluyó el Departamento de Caldas de la política de creación de los programas de desarrollo con enfoque ter territorial. Así entonces, eh, en, en, la, en el informe que se pasa para, para la, eh, en el tema de las conversaciones entre gobierno y FARC, se hablaba específicamente de un contexto rural y una dinámica especial en materia de acceso al agua potable. ¿sí? Una población como la de Marmato, que está en toda una montaña y en una ladera, para acceder al agua potable cuando el agua ya pasa contaminada, poner un acueducto, decía el alcalde, es imposible, pero no solo con acueducto se potabiliza el agua, ¿cierto? Las formas de acceder a gestiones públicas, a gestión política para garantizar este escenario. Así entonces, pensando en las futuras generaciones de colombianos y la necesidad de garantizar un desarrollo sostenible, con especial atención en la importancia de proteger y preservar el agua y el medio ambiente. El acuerdo establece un plan para delimitar la frontera agrícola y proteger las áreas de especial interés. Se ha avanzado, pero muy pausado, en la protección de las áreas y sale la norma de protección de las áreas, pero salen otras dinámicas propias que se ponen por encima de esta prerrogativa y conocemos que ha pasado con áreas de especial interés para la protección eh, del recurso hídrico que es, eh, se ocupan en producciones y en explotación minera. En el trabajo alrededor de estas discusiones que tenemos, hemos planteado tres categorías fundamentales, desde la educación ambiental, desde la gobernanza y desde la innovación y justicia social porque el trabajo con comunidad es lo que nos ha permitido ver esa dinámica de organización para poder garantizar el cuidado del agua. Y una cosa interesante, la dinámica propia de estas organizaciones, hemos trabajado con nueve, dos, en la primera etapa nueve asociaciones de productos comunitarios y en esta etapa con tres, la mayoría son de mujeres. ¿sí? que están alrededor de este ejercicio y trabajo con la comunidad. Y dentro de esas organizaciones hemos tenido participaciones de concejalas que han eh, permitido dinamizar ese trabajo a nivel de política pública local. Una de las cosas que queremos eh, y que hemos venido abordando de forma integrada con las asociaciones directamente. Eh, con ellas se garantiza el acceso al agua, claro, pero cuando tienen capacidad de gobernarse y capacidad de interactuar. Y ese es uno de los elementos que nosotros consideramos como una fortaleza para ganar con ellas a través de la formación, a través de la capacitación porque no es solamente el mínimo vital de acceso al agua potable, ¿sí? sino aquello que comprende el derecho fundamental de la persona de acceder a la cantidad, a la calidad y a las condiciones para sus dinámicas propias personales y sus dinámicas propias productivas. Se busca que se pueda ejercer integralmente su autonomía e identidad, materialidad mínima de, que garantice su dignidad, calidad de vida y subsistencia, y en un caso concreto con independencia, de quien suministra el servicio de agua potable e incluso de su naturaleza pública o privada con virtud de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los nacimientos de agua están en predios privados, ¿sí? Y quienes toman decisiones sobre el uso de ese nacimiento de agua es el dueño de la propiedad y tienen dificultades las personas para acceder. pese a que la norma dice las, las posibilidades de concesiones para accederlo. Segundo, porque en esa dinámica de organización territorial, creo que un tema de las, las asociaciones hoy, de municipios o departamentos, nos pueden posibilitar una dinámica distinta, pero la población está en el departamento de Caldas y el nacimiento está en el departamento de Risaralda. Y ríase para acceder a ese relacionamiento, es de decir, la autoridad ambiental de Risaralda nos va a dar la posibilidad de que la Autoridad Ambiental de Caldas les garantice las concesiones para que las personas puedan acceder a, al, a la gestión de su recurso. ¿sí? Hemos encontrado en el trabajo de campo que ya hemos desarrollado con ellos a través de entrevistas, de encuestas, a través de grupos vocales, grupos vocales muy enriquecedores, la falta de articulación entre lo público y lo privado es una causa que... Ninguna de las dos partes toma responsabilidades en el continente a la protección del nacimiento de agua por ser una propiedad privada, lo que genera presiones a la población en torno a decisiones de carácter particular o privado. Las asociaciones en sí mismas, ya con estos dos términos, las asociaciones en sí mismas contienen las decisiones colectivas de los ciudadanos. Por eso la democracia participativa que garantiza las acciones del agua es determinante la fragmentación y acercamiento de las instituciones a los cuidados y deliberación como mecanismo de participación. Y el otro elemento, esto es posible en la medida en que las decisiones que se toman en forma colectiva por los agentes que se verán afectados por los por las representantes que, sean, que han sido elegidos para tomar decisiones en nombre de un grupo, este nuevo paradigma necesariamente invita a pensar la ciudadanía no solamente como beneficiaria de derechos o acreedora de deberes, sino como un actor participante de una colectividad, en ese caso comprometiendo el bienestar común. Eh, es un ejercicio eh, interesante ahora con las asociaciones, creo que es uno de los escenarios que nosotros hemos visto en el departamento de Caldas para posibilitar acciones frente al conflicto que se vive por el agua. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Irma Soto, de la Universidad de Manizales, del Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo. Eh, de manera muy breve, como los anteriores, pues siguiendo la lógica de la dimensión territorial, yo creo que es muy importante el planteamiento que nos hace Irma de que el departamento de Caldas no fue priorizado en los programas de desarrollo con enfoque territorial, pero efectivamente allí sí hay unos problemas, unas disputas, unas conflictividades que deben estar incorporadas incluso más allá de lo que haya quedado en el acuerdo de paz y que son nuevos elementos que implica la paz en ese territorio, por ejemplo las disputas por el agua, el, los nuevos conflictos socioambientales y sobre todo también enfatizar en este aspecto de unas nuevas categorías que emergen a partir del estudio que está haciendo la universidad, cierto, y que es muy importante como en esta, en esta discusión y los retos de la paz a futuro, digamos en aquellos territorios que no fueron priorizados, educación ambiental, la discusión sobre la gobernanza, sobre la organización territorial y nuevos elementos que vinculan con a, a esas nuevas conflictivas, pero pues, también nuevas propuestas y iniciativas en el territorio. Entonces, eh, le quiero dar la palabra a, a, a Isabel Sepúlveda, directora de la Corporación Región de Antioquia. Eh, bueno, continuamos. Buenos días para todos y todas. La Corporación Región es una organización social, por lo tanto esta no es una ponencia académica, sino una reflexión sobre el trabajo que colectivamente hemos venido desarrollando en la institución. La Corporación Región es una organización de la sociedad civil que nació en la ciudad de Medellín a finales de los 80, en medio de uno de los periodos más complejos de la historia reciente del país, cuando la violencia penetraba y permeaba todas las esferas de la sociedad colombiana. Como respuesta a este difícil momento, Región se propuso aportar a la construcción de una sociedad justa, democrática y en paz, mediante la promoción de los derechos humanos, el fortalecimiento de la ciudadanía, la igualdad de género y la defensa de lo público. Desde el momento de la fundación hasta hoy, la construcción y la defensa de la paz ha sido un eje central de nuestro quehacer y de la manera en que entendemos y soñamos la ciudad y el país. Por ello, hemos buscado comprender las violencias, el conflicto armado interno y la criminalidad, para posteriormente proponer claves de tipo político, social y pedagógico que nos permitan avanzar hacia la construcción de la paz. La experiencia de estas tres décadas nos ha permitido tener una mirada amplia sobre la construcción de la paz, reconociendo que además de la guerra, la desigualdad, la injusticia, la marginación, la explotación, el machismo, la homofobia, la xenofobia y muchos otros son también expresiones y causas de la violencia que enfrentamos. De acuerdo con Galton, la paz positiva es multidimensional y busca tra transformar de forma creativa y no violenta las causas culturales y estructurales de los conflictos y de la violencia, como también los comportamientos e interrelaciones que alimentan dicho conflicto. Por eso, cuando la Mesa de La Habana planteó que el acuerdo era condición necesaria, pero no suficiente para la construcción de una paz estable y duradera, supimos que nuestra misión institucional mantenía su vigencia y que teníamos un acumulado y un saber para aportar a la tarea titánica que emprendía el país, construir la paz desde los territorios, con las víctimas, los victimarios y las comunidades. Durante estos cinco años y medio de la implementación del acuerdo, hemos desarrollado diversas, diversas acciones investigativas, formativas y comunicativas que buscan contribuir a este propósito desde lo local, desplegando nuestras acciones en municipios de las subregiones del oriente de Antioquia y en las 10 localidades del Valle de Aburrá de este mismo departamento, en el, de, en el sur de Córdoba y en la parte central de Chocó. Es importante decir que ninguno de estos territorios fue priorizado por el acuerdo como municipio parte de los programas de desarrollo con, con enfoque territorial, por lo tanto, nuestras actuaciones no se suscriben en la implementación de puntos específicos del acuerdo final, aunque en algunos municipios coincidimos y trabajamos articuladamente con las instituciones del sistema integral. El enfoque territorial realmente no es nuevo. Desde hace muchos años, las universidades y las organizaciones sociales hemos llamado la atención del Estado sobre la necesidad de mirar hacia las regiones y llegar a lo que llaman la Colombia profunda, con un desarrollo económico y social sostenible que responda a las necesidades y particularidades de cada territorio. Lo que sí representó una novedad fue la relevancia que adquirió durante la firma del acuerdo como criterio estratégico para alcanzar la paz. Ahora bien, como muchas otras palabras excesivamente usadas, este enfoque corre el riesgo de quedarse en una declaración más que no logra concretarse en transformaciones reales en los territorios, dejando poco a poco el sinsabor de los grandes retos que no logramos cumplir. En la Corporación Región hemos identificado a lo largo de estos años tres dimensiones que consideramos necesarias para avanzar en el camino de la paz territorial. Sabemos que no son las únicas, pero por el peso que tiene en cada uno de los territorios en los que trabajamos, creemos que deben ser parte central de las reflexiones y las acciones del país. La primera dimensión que hemos identificado es la necesidad de promover una cultura de paz. De acuerdo con el CINET, la cultura de paz abarca la esfera cultural en la construcción de paz y busca cambiar un, para un paradigma violento por uno que establece la vida, el cuidado y la sostenibilidad de la misma como meta principal que rige todas las acciones de una sociedad. Los largos años de duración de nuestro conflicto armado, su complejidad y degradación, han llevado a que se instalen en nuestra cultura prácticas violentas que marcan la manera como nos relacionamos y resolvemos las diferencias. Dichas prácticas son ampliamente legitimadas por gran parte de la sociedad que normaliza y justifica la presencia de la violencia en la cotidianidad. Desde esta comprensión nos hemos propuesto la promoción de elementos culturales favorables a la construcción de la paz. Es decir, la promoción de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia, generando otras maneras de relacionarnos basadas en principios de libertad, justicia y democracia. Estas acciones las desarrollamos desde referentes como la mediación comunitaria de conflictos, la educación para la paz y la comunicación para el cambio social. Para Región, una educación para la paz promueve la construcción de una cultura respetuosa de los, de los derechos humanos, genera verdaderos escenarios de participación para el ejercicio de la democracia y no simples simulacros consultivos, abre espacio a la pedagogía de la memoria y la comprensión de los entramados de este conflicto donde todos y todas de alguna manera estamos implicados. Esta guerra nos desgarró en lo más profundo e interpelará siempre nuestra condición humana. En una escuela para la paz, las palabras perdón, verdad, justicia, reparación, no son meros conceptos a memorizar, son dispositivos para comprender, superar, trascender y emprender procesos de reconciliación y garantías de no repetición. Por su parte, los procesos dirigidos a formar líderes y lideresas sociales en mediación comunitaria asumen el conflicto como un elemento inherente a la asistencia humana y desarrollan diferentes habilidades para gestionarlo de manera pacífica, reconociendo su potencial para convertirse en un elemento dinamizador de la vida, la organización comunitaria y la acción colectiva. En, con en contextos urbanos, contribuimos a la transformación de imaginarios, estereotipos y prácticas discriminatorias que vulneran los derechos de colectivos específicos, población LGTBI, migrantes, minorías étnicas y firmantes del Acuerdo de Paz. Asimismo, desde todos nuestros proyectos, activamos diversas estrategias comunicativas que buscan movilizar sentidos, imaginarios y narrativas favorables a la paz y la convivencia en la familia, la vecindad, el lugar de trabajo y la calle la evidencia de la repetición de los ciclos de violencia armada a lo largo del tiempo, las maneras de relacionarnos con el otro y la otra, y las constantes muestras de rechazo a la diversidad cultural, social, política y económica, hacen inaplazable trabajar hacia una cultura de paz. En esta tarea es importante tener claro que promover una cultura de paz es una apuesta de largo plazo. Por lo tanto, sus resultados no se verán de manera inmediata, pero son fundamentales para transformar muchos de los aspectos estructurales de la violencia y generar la estabilidad y la sostenibilidad que la paz requiere en el país. La paz duradera en Colombia será el fruto de una construcción pausada y profunda a largo plazo. La segunda dimensión que identificamos y promovemos es la de una garantía integral de derechos que genere justicia social en los territorios. Avanzar en la construcción de paz territorial implica reconocer las condiciones de vida de la ciudadanía en las diversas zonas del país. Con los años, nuestro trabajo se ha ido ampliando a nuevas subregiones de Antioquia y a otras zonas de Colombia. Esta presencia permanente y paralela en los departamentos de Chocó, Córdoba y Antioquia nos ha permitido constatar de primera mano las precarias condiciones en las que aún viven millones de personas. Si bien son departamentos y municipios diversos, comparten la similitud en los, en los indicadores que muestran los bajos niveles de calidad de vida. La pobreza, el limitado acceso a bienes y servicios, el control permanente de grupos armados, las disputas por rentas legales e ilegales, las pocas oportunidades educativas, productivas y laborales, el despojo de la tierra, el atraso en infraestructura, la mínima presencia del Estado y la fragilidad de sus instituciones, casi siempre con altos niveles de corrupción y poca capacidad para garantizar los derechos de la ciudadanía. ¿Se puede construir paz en este contexto? La respuesta la venimos planteando hace más de 30 años. La paz tiene un alto componente de garantías de derecho y de justicia social. Por lo tanto, es imperativo cerrar las brechas socioeconómicas y culturales que durante décadas se han profundizado entre las regiones, las cuales generan desigualdad y exclusión. En este sentido, la primera tarea que tenemos para lograr una paz justa es garantizar los derechos de las víctimas. Nuestro trabajo siempre ha reconocido la centralidad que las víctimas deben tener en los procesos de construcción de paz. Y desde allí les hemos acompañado, asumiéndoles como sujetos de derechos y reconociendo la diversidad de sus luchas y sus organizaciones. De manera particular, en estos últimos años hemos llevado a cabo procesos de memoria, de verdad y de búsqueda de personas desaparecidas, en articulación con la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, lo que nos ha permitido evidenciar que cada vez un sector más amplio de la sociedad tiene conciencia de las afectaciones que la guerra produjo en las poblaciones y los territorios más excluidos del país. En esta tarea, las instituciones del sistema integral han sido fundamentales y merecen un especial reconocimiento. Sin embargo, también ha sido evidente que la institucionalidad para la paz no cuenta con las condiciones requeridas para reparar de manera integral a las víctimas. Los procesos son lentos, desarticulados, complejos y los recursos humanos y económicos muy limitados. La experiencia acompañando a familias buscadoras en zonas rurales del oriente antioqueño nos ha posibilitado dimensionar los obstáculos que éstas enfrentan a la hora de acercarse a la institucionalidad para iniciar un proceso de búsqueda. Si bien la desaparición forzada ha sido una de las modalidades de violencia más constantes en el conflicto armado colombiano, aún persisten problemas sistemáticos en la ruta establecida para el trabajo con los familiares de las personas desaparecidas. Para contribuir con el derecho de las víctimas a ser buscadas, la Corporación Región estructura una propuesta a partir del enfoque de acción forense sin daño, el cual, además de poner el, al centro a las personas buscadoras, propone un proceso pedagógico que acorta las brechas entre la institucionalidad y las comunidades y promueve la emergencia del recuerdo desde un lugar distinto al dolor en aras de dignificar la búsqueda. Mediante un proceso formativo que incluye un acompañamiento psicosocial permanente que posibilita una reparación simbólica frente a un duelo congelado, recogemos la información técnica requerida para documentar los casos de desaparición, que posteriormente son entregados a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas adelantando lo que implicarían tres años de trabajo para esta institución y llenando muchos de los vacíos identificados en la ruta oficial. Esta experiencia, por supuesto, se queda corta para un país que requiere garantizar los derechos de más de 8 millones de víctimas del conflicto armado, pero sirve para señalar la dimensión del desafío que enfrentamos. No es posible construir paz sin garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición a quienes han padecido de manera directa la atrocidad de la guerra. La tercera dimensión que nos interesa destacar es la participación ciudadana con enfoque territorial. En la gran mayoría de los municipios a los que llegamos, nos encontramos con múltiples expresiones de participación ciudadana, desde las cuales día a día se resiste, se construye, se cuida y se transforma el territorio. Las y los líderes sociales, las organizaciones comunitarias, los colectivos de jóvenes, los movimientos de mujeres, campesinos, indígenas, afro, sindicatos, entre otras, han sostenido este país como organización promotora de la participación, para región es fundamental que las personas hagan parte de los asuntos públicos e incidan en las decisiones que afectan su vida. Este espíritu lo recoge muy bien el acuerdo final, explicitando a lo largo de sus seis puntos la importancia de la participación ciudadana en la construcción de la paz y específicamente en los procesos políticos locales. Con este propósito y este espíritu coincidimos plenamente y hemos aportado que se haga efectivo, especialmente con el acompañamiento que realizamos, a mujeres defensoras y lideresas de derechos humanos y sus organizaciones en el departamento de Chocó y en la subregión del Oriente Antioqueño, así como desde el trabajo con las organizaciones de víctimas y los consejos de paz en el Valle de Aburrá. Sin embargo, sabemos que la participación por sí misma no logra avanzar en las metas propuestas, porque son múltiples los retos que enfrentamos, para escapar a la instrumentalización a la que constantemente trata de ser sometida por quienes sustentan el poder. Aquí identificamos dos dificultades, y con eso termino. Por un lado, los mecanismos de participación institucionalizados tienen sobre todo un carácter deliberativo, que tal como lo han planteado Britica y Garzón, favorecen la expresión de las opiniones, preferencias y objeciones, pero no tiene mucho peso a la hora de tomar decisiones, las cuales en su mayoría siguen siendo tomadas a nivel nacional o, reg o regional lo que genera riesgo de pérdida de autonomía en la planeación y gestión territorial y pocas posibilidades para reivindicar la voz de los territorios, sus habitantes y sus agendas. Por otro lado, la violencia que se viene reconfigurando en diversas zonas del país y que pasa de un grupo armado a otro en una disputa permanente por el dominio de los territorios obstaculiza la participación ciudadana, tanto en los espacios institucionalizados como en los informales, y no es para menos. El asesinato de cerca de mil líderes, lideresas y defensoras de derechos humanos y por lo menos de 300 firmantes del acuerdo de paz en estos últimos cinco años evidencia la gravedad de la situación a la que se enfrentan quienes deciden participar activamente de los asuntos públicos de sus localidades. De este último punto se desprende lo que podría convertirse en la cuarta dimensión para la construcción territorial y que por efecto del tiempo no desarrollaré. Si bien la paz no es solo la ausencia de la guerra, el fin de las violencias que ejercen los grupos armados legales e ilegales en los territorios si es condición necesaria para avanzar en la construcción de la paz territorial. Gracias. Bien, bien, agradecemos a Isabel Se a directora de la Corporación Regio de Antioquia, yo creo que un poco la como la consistencia de la mesa hay un planteamiento muy importante que ya a mostrar, y es que efectivamente la construcción de paz no está solamente ligada a la implementación del acuerdo sino que hay unas trayectorias organizativas de la sociedad civil, del sector social que ya venían avanzando y vienen avanzando efectivamente y que eso contribuye y consolida pues esa, esa posibilidad de paz duradera no solamente en una región en una localización específica sino en en distintas dimensiones del territorio, que es lo que, lo que estamos tratando como articulada aquí, ¿cierto?, o una subregión como el sur de Córdoba, o un área metropolitana, o en unos municipios, en distintos temas y agendas. Y un segundo aspecto que quisiera destacar de la presentación de Isabel es que efectivamente hay unas dimensiones de la paz territorial que desde el sector social y desde la organización vienen planteando, lo de cultura de paz, ¿cierto?, la discusión sobre la garantía integral de derechos, o sea, no puede haber paz, o más bien la paz debería ser con garantía integral de derechos, y eh, eso que se destaca la participación ciudadana con enfoque territorial en la construcción de paz, que de alguna manera pues, nos ata también al planteamiento Alejandro del territorio como práctica, de la perspectiva asociacionista para los conflictos sobre el agua y ambientales que nos proponía la profesora Irma como Gloria, también en esa, en esa nueva perspectiva no canónica de las transiciones y los modelos de trabajo en la ciudad de Medellín. Eh, bueno, vamos entonces a darle paso a, a la investigadora Caterina Duque del Instituto del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, Región Pacífico. Eh, están en tus manos. Bueno, dale, dale, pues buenos días a todos y todas. Gracias por la asistencia. Eh, brevemente, pues como se ha dicho, mi nombre es Caterina Duque, yo coordino una línea de investigación en el Instituto de Estudios Interculturales que es la de movimientos sociales y construcción de paz. El día de hoy voy a darles alguna reflexión alrededor de lo que nosotros hemos construido en los retos de construcción de paz territorial, en particular en el PED Alto Patía Norte del Cauca, precisamente es uno de los programas de desarrollo con enfoque territorial en esta subregión, eh, que está constituido por 24 municipios, que más adelante los voy a, a presentar muy brevemente. Eh, el contenido son tres partes fundamentales. El primero es eh, brevemente un acercamiento a lo que es el PED, seguida este es un ejercicio de construcción de iniciativas de paz que nosotros hemos mapeado en este territorio, y finalmente una reflexión alrededor de cómo la Academia y la universidad ha sido un agente muy importante para la construcción de paz territorial a comparación de en otros países eh, que también han alcanzado el logro de la paz, pero pues más adelante lo voy a profundizar. La tesis fundamental eh, con la que yo arranco es que, aunque hay esfuerzos muy importantes, eh, no ha sido suficiente la implementación del acuerdo de paz. Vemos nosotros algunos vacíos muy importantes, quizás eh, en el último periodo por la falta de voluntad en la implementación por parte del Gobierno Nacional, pero también por algunas situaciones de desconfianza que no solamente hay frente a la institucionalidad pública, sino también dentro de los diferentes actores del territorio, es de las comunidades, empresas, el Estado, bueno, es, es muy importante tenerlo en cuenta. El PDET, como ustedes lo, lo saben, eh, se enmarca en el punto uno del Acuerdo de Paz, que es el de Reforma Rural Integral, Podemos plantear pues, que se favorece o, o expone que el campo es el principal eje económico. Es, por supuesto, de los territorios donde hay mayores índices de necesidades básicas eh, insatisfechas. Es un escenario de conflicto armado por más de 60 años. Probablemente, después del paro nacional del año pasado, en abril, pues, nos dimos cuenta que la ciudad también es un, un escenario muy importante de disputas eh, por, la, por la paz y sobre todo de dinámicas de violencia y de guerra, pues que la profesora Uh, que mi no antecedió, lo, lo, lo, lo explico de, de manera pues, muy acertada. Tendríamos que decir también que la concentración de tierra en el país es de 0.99 o 0.9, es básicamente que hay mucha concentración de tierra, hay mucha tierra en pocas manos, y finalmente pues que la tierra es un elemento fundamental para ejercer el poder político y pues por eso es eh, un elemento fundamental en el que se crea y se reproduce el conflicto armado en nuestro país. El punto uno del acuerdo de paz básicamente nos dice que es necesaria una transformación estructural del campo, donde se cierren las brechas del campo y de la ciudad, donde se creen las mejores condiciones para poder alcanzar esto en, en, en el territorio y por eso se crea el programa de desarrollo perdón, con enfoque territorial. Es un programa que está focalizado en 170 municipios, 16 subregiones de todo el país. Eh, como les digo, yo me voy a focalizar en una de estas subregiones, que es el PED Alto partido y Norte del Cauca. Está constituido, creo que es de los PEDs más grandes que tiene el país. Son 24 municipios de tres departamentos del suroccidente colombiano, básicamente es Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Y como todos los PEDs, eh, se consolidaron diferentes iniciativas de corte local, regional y también pues, de corte municipal. ¿sí? Básicamente en este PED, solamente en este PED, se pudieron levantar cuatro, cerca de 4.664 iniciativas para la transformación territorial en ocho pilares que, fo que focaliza el programa de desarrollo con enfoque territorial. ¿no? El pilar de ordenamiento social de la propiedad rural, el pilar de la infraestructura. Eh, y adecuación de tierras, salud rural, educación rural, eh, vivienda, reactivación económica, sistema de garantía progresiva del derecho a la alimentación, reconciliación, convivencia y construcción de paz territorial. Entonces, cuando nosotros analizamos la cantidad de iniciativas PED, insisto, en 24 municipios, cerca de 4.600 iniciativas y a nivel regional 84 iniciativas priorizadas para 10 años pues, que se tenía que cumplir. ...o que se tiene que cumplir este PDET. Ustedes en el mapa eh, no se puede distinguir muy bien... ...pero en la misma lógica que nos ha presentado nuestro primer panelista... En ...este es todo el PDET, es, es largo, como les digo, colinda en tres departamentos... ...en el lado de arriba, pues es el eh, dos de los municipios del Valle del Cauca... ...a nivel central es casi toda la parte andina del departamento del Cauca... ...y cinco municipios de Nariño... Y acá ustedes pueden ver diferentes territorialidades, entonces acá hay una riqueza étnica y cultural, hay territorialidades indígenas, territorialidades campesinas en el marco del reconocimiento del campesinado como sujeto político y de derecho, y ter territorialidades afrocolombianas, pues que también se constituye sobre todo en la parte norte de del departamento del Cauca, hay altas dinámicas territoriales, hay importantes proyectos de infraestructura, y por supuesto hay presencia de actores empresariales y de iniciativas de desarrollo. ¿Cuál es el problema en términos de la implementación del Acuerdo de Paz, sobre todo focalizado en el PDF? La primera es que hay altas expectativas de las comunidades para que estas iniciativas se implementen de la mejor manera posible. Sin embargo, lamentablemente en términos de financiación no ha sido oportuno y eficaz en términos de su implementación. El Instituto Croc el día de ayer solamente dice que solamente el 37% de, de las iniciativas han sido eh, avanzadas de manera intermedia y pues el, el instituto creo que solamente hace seguimiento a, a lo que dice el acuerdo de paz, por ejemplo, se creó el decreto 902 de tierras, pero eh, las comunidades nos dicen en términos de seguimiento a nosotros no nos no nos sirve hacer una obra infraestructura, una, una obra vial si la reproducción del conflicto armado en nuestro territorio sigue vigente. Y acá hay una reflexión muy importante en términos de la implementación del Acuerdo de Paz y es cómo estas iniciativas en efecto están transformando el territorio para cumplir de manera acertada lo que las comunidades, insisto, 4.600 iniciativas han dicho, esto es lo que nosotros necesitamos para vivir dignamente en nuestro territorio. Por supuesto la reconfiguración del conflicto armado y de las economías ilegales, el departamento del Cauca y el Valle del Cauca creo que son de los departamentos donde de nuevo el ciclo del conflicto armado está siendo vigente en el territorio, grupos disidencias de FARC, grupos del ELN, en algún momento presencia del EPL, por supuesto presencia paramilitar, está vigente en el territorio con disputas fuertes, de eh, de, la, de, los, de los corredores estratégicos del narcotráfico y microtráfico de la región, pues que por supuesto es muy importante tenerlo en cuenta en la reflexión, la vulneración de derechos humanos, la compañera ha dicho, entre líderes sociales y eh, personas firmantes del Acuerdo de Paz, más de 1.300 personas asesinadas del 2016 a la fecha, en realidad es una cifra bastante preocupante en clave de la implementación del Acuerdo de Paz y el logro efectivo de, de, del derecho a la paz la falta de articulación de la institucionalidad pública, no solamente en el PEDEC, sino muchos de estos territorios PEDEC también eran territorios PENIS. Muchas familias firmaron para que haya sustitución voluntaria y lamentablemente esto no se cumplió porque no hay una lógica integral en términos de la implementación del acuerdo de paz, sino que se tierras sin posibilidad de infraestructura adecuada para la comercialización, por ejemplo, de los productos. Y podríamos hablar también de cómo muchas de estas territorialidades, se cruzan con todo el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, es decir, con las macroregiones de la Comisión de la Verdad, con los macrocasos de la Jurisdicción Especial de Paz y con algunas de los territorios priorizados en, eh, en la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecer. Las comunidades en este territorio han dicho falta mucha comunicación para que nosotros comprendamos cómo va la implementación del Acuerdo de Paz y cómo se está, sobre todo, implementando las iniciativas del PDE, sobre todo en términos de financiación, porque para la implementación de eh, las iniciativas PED, no hubo recursos nuevos a nivel municipal, entonces varias de las iniciativas de corte municipal se están pasando PED, pero no son PED, sino son eh, casi que el recurso necesario para que funcionara la alcaldía o la gobernación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y lo no, que nos han dicho a ellos, no están de acuerdo con la paz, pero sí se aprovechan de los dineros de la paz. Y creo que esa reflexión es muy importante hacerla también en el marco de este espacio. Quisiera yo terminar como esta primera parte muy rápida de contextualización del PED, mostrándoles a ustedes en rojo. Ven ustedes el PED de Altopatía en Norte del Cauca. En amarillo, la, la territorialidad consolidada por la macroregión surandina, que es la que colinda también Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, donde pues el 28 de junio vamos a conocer el informe de la Comisión de la Verdad y nos va a plantear además muchas recomendaciones en clave de construcción de paz territorial que vale la pena tener en cuenta para la no repetición, y en sombredito como con azulito es el macro caso 005 de la JEP, donde nosotros venimos acompañando como Secretaría Técnica, y hay también unos elementos muy importantes de reconocimiento de hechos victimizantes, Cali por ejemplo también va a ser una ciudad toar, bueno, hay, hay una dinámica muy importante en clave de la reflexión de construcción de paz, que vale la pena hacer. Yo quisiera comentarles que también en nuestra reflexión no voy a bajar las tipologías, de construcción de paz territorial, las comunidades en, en territorio nos han dicho, nosotros en realidad desde antes de la firma del Acuerdo de Paz venimos construyendo paz territorial, o sea, nosotros venimos resistiendo en medio de la violencia y de la guerra con muchas iniciativas y en ese ejercicio de construcción conjunta y colectiva con las comunidades hemos planteado algunas tipologías de construcción de paz territorial para entender un poquito pues, cómo robustecer la reflexión de la paz territorial fuera de lo que dice el Acuerdo de Paz. Entonces nosotros hemos construido de manera participativa con las comunidades y de manera intercultural, que esto es muy importante, eh, estas tipologías. Iniciativas de construcción de paz en gobernancia y planeación territorial, transformación pacífica de conflictos territoriales e interculturales para la convivencia, experiencias económicas dedicadas a promover el bienestar social, equidad y la reconciliación, educación, memoria y reconciliación y... Resultado de hacer un ejercicio de mapear estas iniciativas de construcción de paz y caracterizarla con las organizaciones sociales y comunitarias, hemos mapeado más de 350 iniciativas de construcción de paz desde las comunidades, desde antes de la firma del acuerdo de paz, que además se ha venido fortaleciendo desde, obviamente, desde la firma del acuerdo de paz. Quisiera solamente que ustedes lo vieran en el mapa estas son las iniciativas de construcción de paz encaminadas a la gobernanza y la planeación territorial. Aquí tenemos, por ejemplo, los consejos intertécnicos e interculturales del norte del Cauca. Tenemos escuelas itinerantes también de construcción de identidad campesina, eh, indígena, afrodescendiente. Tenemos también ejercicios de planeación territorial. Por ejemplo, para el caso de este pedet, las comunidades crearon un instrumento de priorización de iniciativas pedet que intenta interlocutar con la institucionalidad, es decir, tenemos una ruta para que veamos de esas 4.600 iniciativas o de las 84 de carácter regional, cuáles son las más importantes para nosotros, para implementar fuera de las obras de, de infraestructura, que es la que el gobierno ha dicho, es la que más se han implementado. Pero insisto, las obras de infraestructura no están cambiando la, la realidad territorial de, estos, de, de, de estas zonas del país. Podemos ver los otros mapa, en el otro mapa la transformación de conflictos y de la reconciliación y las experiencias económicas dedicadas a promover el bienestar social. Y esto es, por ejemplo, las caravanas del agua del macizo colombiano, las caravanas de la panela, eh, tenemos mercados campesinos, bueno, hay una riqueza muy importante que nos ha dicho la gente, en medio de las guerras y de la violencia, nosotros estamos resistiendo y haciendo paz. Y creo que este, este mensaje es muy importante en en este espacio fuera de la reflexión de territorialidades. Por supuesto, hay muchos municipios del departamento del Cauca, Valle y Nariño que quedaron fuera de eh, la priorización del PDE, pero este ejercicio nos ha evidenciado que romper las fronteras de, es de esta territorialidad institucional es posible y ahí nos, nos, nos hemos encontrado en que muchas de estas iniciativas son. Eh, repetitivas o progresivas en términos territoriales y que por supuesto van más allá de la construcción del PDET, sin embargo para las comunidades es muy importante el PDET, por eso se ha consolidado una veeduría regional al PDET, eso creo que es la primera en todo el PDET a nivel regional, no municipal sino regional y tenemos 24 veedurías que se están consolidando en los municipios para hacer seguimiento en la implementación del acuerdo y territorializar las recomendaciones que van a salir en la entrega de, del informe final de la Comisión de la Verdad. Yo finalizaría, también para ser muy juiciosa en el tiempo, con, con estas cuatro o cinco reflexiones sobre la pertinencia que tiene la universidad en el papel de construcción de paz territorial. En, en uno de los diálogos que teníamos con el caso del País Vasco, en España nos decían que era muy importante como en Colombia la universidad se convertía en un agente más, de construcción de paz territorial para la experiencia de España no es tan fuerte el papel que tiene la universidad y creo que, que, que hay una reflexión sobre la pertinencia que tiene la universidad, no solamente en el conocimiento académico sino aplicado para entender las dinámicas de construcción de paz territorial y sobre todo sacar a la universidad de las aulas de la universidad e ir a pensarse el territorio con las comunidades, por supuesto a partir de un diálogo de saberes, acompañando a la toma de decisiones informadas y autónomas por parte de las comunidades, considerando el impacto social y, por supuesto, fortaleciendo los ejercicios de veeduría y de seguimiento. Como les he dicho, eh, para el caso del PDET, Alto Patio y Norte del Cauca, se ha consolidado la veeduría regional al PDET. Eh, nosotros acompañamos hace, la semana pasada ya la formalización de esta veeduría y estamos a, a puertas de fortalecer la las capacidades y para que las comunidades puedan hacer seguimiento, sobre todo muy técnico, ¿no? Hay, hay una ruta de incidencia política, pero creo que el papel de la universidad es fortalecer la capacidad técnica de los liderazgos sociales para poder incidir en la toma de decisiones de políticas públicas. Bueno, agradecemos a Catherine Duque de la Universidad Javeriana de Cali, y yo creo que es muy importante en esta conversación que traemos porque ya pones un, un ejemplo específico, una experiencia específica frente a cómo funciona, cómo opera y los desarrollos frente a un programa de desarrollo con enfoque territorial que articula una dimensión de 24 municipios. Estamos hablando en una región supremamente compleja como la región pacífica del país. Yo creo que es fundamental unos problemas asociados a la implementación de este programa que así como esta, en esta región de la altopatía y el norte del Cauca, también puede ser, digamos, otros problemas y otras situaciones o similares situaciones en los otros 15 proyectos del país. Pero hay un elemento que quiero destacar de lo que ya estaba planteando, y es la capacidad de iniciativa comunitaria frente a los juegos de priorización de las iniciativas cuando empezaron los programas de desarrollo con un enfoque territorial, estamos hablando más, 4, 000, más de 4.600 iniciativas comunitarias, o sea, la gente sabe que necesita su territorio para hacer un programa con enfoque territorial, ¿cierto? Entonces hay unos problemas de si avanza y por qué no avanza, que también lo situaba muy bien la compañera, y fundamental en el diciembre y el claxo, el papel de la universidad, el papel de los intelectuales, el papel de los académicos y las académicas en aportar a esta universidad, sacar, es sacar las aulas de la universidad, bueno, eh, terminamos entonces con la, la participación en esta en esta mesa de la profesora investigadora Luisari Ruiz Lotero, de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Vale. Bueno, quiero iniciar comenzando como la alegría de estar en la UNAM, de estar en CLACSO, de estar en este foro. Y en ese sentido, como quiero agradecer esta posibilidad de, de estos diálogos que permiten Sentipensarnos colectivamente y permiten recargar energías para seguir, digamos, en esas luchas por poder vivir mejor todos y todas, específicamente desde un país como Colombia. Y en relación a eso, hoy el es 9 de junio, nuestro país, el 8 y el 9 de junio, se conmemora el Día del Estudiante Caído, retomando sucesos como los ocurridos en 1929, con la masacre de las bananeras y el asesinato. Eh, de Gonzalo Bravo, luego en el 54 el asesinato de Uriel Gutiérrez, luego en el 73 el asesinato en medio de las protestas de Barrientos de la Universidad de Antioquia, y que en el paro reciente que tuvimos, pues muchos de, los, de nuestros jóvenes también perdieron su vida, especialmente de retorno a Milán Cruz y a Lucas Villa. Ayer ya lo anotábamos en el TANI cuando iniciábamos, ayer en, la, en las cercanías de la Universidad de Antioquia, cuatro estudiantes al parecer manipulando explosivos quedaron heridos, una de ellas Estefan murió. Hoy la universidad va a tener una velatón y, pues, definitivamente lo necesitamos vivos. O sea, es imposible si no estamos vivos, si no estamos juntos mantener las luchas que tenemos en este contexto tan bárbaro y tan complicado. En ese sentido, digamos requerimos no la represión no a la las legítimas protestas que se hacen, no la estigmatización a la oposición que en nuestro país ha sido tan histórico, pero además esas reflexión sobre la manipulación de esos objetos que vienen cegando la vida de muchos de nuestros jóvenes y, y colombianos y colombianas específicamente. Y ahí como la primera anotación que quiero hacer tiene que ver con los cuidados de las vidas, las vidas de nosotros y las vidas de otros. Y específicamente yo les quiero hablar de una reflexión pedagógica. Yo soy profe, me dedico en la educación, amo la educación, creo en la educación como una, un acto político y una posibilidad de transformación y de cambio, en ese sentido, laboro en universidades públicas de Colombia, específicamente en Medellín, y llevo algunos años preguntándome cómo enseñar la paz, o cómo aprendemos colectivamente la paz. Las reflexiones de experiencias como las que se han compartido en esta mesa y otras en el territorio nacional también han llevado como a formular preguntas con amigas, con colectivos investigativos, y es que tenemos que aprender como sociedad para evitar que las violencias se sigan repitiendo y ahí específicamente el lugar que tiene la educación y las posibilidades de la educación, la educación pública, la educación crítica, aportar a esas transformaciones de no repetición. En ese sentido, digamos, parte de lo que hemos venido aprendiendo es cómo también cambiamos las preguntas que hacemos para investigar, para interactuar en las aulas de clase, y cómo ponemos a preguntas que nos permitan reconocer cómo se ha logrado sobrevivir a pesar de todo, a pesar de tanta vulneración de derechos, a pesar de tanta muerte, a pesar de la guerra, cómo se ha logrado sobrevivir y cómo se mantienen luchas por vivir dignamente. Poner un poco el foco, lo hemos estado como poniendo en esa perspectiva y poder aprender colectivamente cómo es que eso se ha hecho. En ese sentido, digamos, la idea central que quiero plantearles hoy tiene que ver con la, la construcción de porvenires, la construcción de futuros mejores para una Colombia en transición ahorita la anotaban también la profe Gloria, una transición, pero desde una perspectiva crítica de la transición. Y ahí una de las hipótesis supuestos que venimos desarrollando es la necesidad de poder ampliar la imaginación. Y como nos dice el profe Castillejo, de hacer una inflexión a la mirada, de poder centrar y reconocer cotidianidades, ejercicios de relacionamiento cara a cara y poder desde ahí evidenciar las tensiones, las continuidades, pero también las rupturas que perviven en un territorio y en, específicamente como Colombia. En ese sentido, digamos, hay una ventana de oportunidad que se crea y se crean en las negociaciones en La Habana con las FARC, se crea para el 2014 y tiene que ver con una ley, la ley 1732, que establece la cátedra de paz, la educación con un compromiso en aportar a la paz del país. No es la primera vez que eso ocurre, o sea, desde la expedición botánica se recurrió al sistema educativo colombiano para formar a las nuevas generaciones en la Constitución del 91 y la apertura, la promesa de apertura democrática que vivimos con la Constitución. Se recurrió a la educación, o sea, de manera reiterada se ha recurrido a la educación ante momentos de crisis en nuestro país. Para este caso se recurre a la educación en el marco de las conversaciones y la posibilidad de este pacto en La Habana concretamente con las FAP, entonces creemos que esa es una ventana de oportunidad y desde la, justamente los escenarios de universidades públicas donde venimos trabajando, tratamos de aprovechar esa ventana de oportunidad con un supuesto y es que la, es muy importante la educación en la construcción de paz, Tiene un lugar central la educación en la construcción de paz y en ese sentido en poder avanzar en sociedades más democráticas, ahí creemos que la educación es fundamental. Pero también cuando nos vamos a procesos de paz cercanos como los centroamericanos o procesos de paz anteriores como los que se vivieron en Colombia, con el M19, con el EPL, con el Quintilam, entre otros, nos percatamos que un vacío um, de esos acuerdos de paz, de esos procesos de paz, fue la dimensión pedagógica. Que poco se abordó pedagógicamente los acuerdos, que poco se avanzó en informar en reconocer lo que se había firmado en hacer de un día seguimiento a la implementación del acuerdo, en quizás avanzar en otras maneras de relacionarnos, a propósito de lo que anotaba ahorita, de, de esa inflexión en la mirada y de esas cotidianidades comunes importantes para evidenciar las rupturas y las transformaciones. El tercer asunto tiene que ver con la lectura de las transiciones políticas en este acuerdo de paz. En nuestro país La Paz ha sido una demanda por años de movimientos sociales, movimientos estudiantiles, de campesinos, de mujeres. Ha sido también una expectativa muy grande y creo que este acuerdo puso una expectativa muy grande en relación a poder silenciar los fusiles, poder avanzar a una salida negociada del conflicto armado con las FARC y creo que lo logramos. Ese silencio de fusiles, lo anotan varios, permite reconocer derechos humanos eh, no tan visibles, quizás en otros momentos, en las disputas en nuestro país, y significados como en la calle. El, el tema de la educación, asuntos de salud, asuntos de trabajo, asuntos de vivienda, vemos que ese silencio de fusiles permitió reposicionar esos derechos y esas agendas, quizás no tan visibles, más aplazadas, en función de no nos maten en el marco de la guerra. Y allí tuvimos el aparar para avanzar, en el marco del paro nacional, desde el 2019, con su momento pico en el, 2020, en el 2021 o el 28A. Quizás allí podamos evidenciar esa lucha feroz por el futuro, nos dice Emanuel Ballenstein, cuando nos plantea, necesitamos mejores referencias sobre lo posible lo imposible, lo deseable lo indeseable, si aspiramos a conseguir resultados satisfactorios en esta transición. En primer lugar, evaluar intelectualmente hacia dónde nos estamos dirigiendo nuestra trayectoria actual. En segundo lugar, evaluar moralmente hacia dónde queremos dirigirnos. Y finalmente, evaluar políticamente cómo podríamos llegar más fácil a donde creemos que deberíamos dirigirnos. En ese mismo sentido, el profesor Alejandro Castillejo nos plantea tres momentos para unas transiciones en esa perspectiva crítica. Lo imaginable, lo posible y lo realizable son los tres momentos que nos plantea el profe en relación a una transición. Imaginar lo inimaginable, no voy a detener por asuntos de tiempo, pero lo que tiene que ver con que muchos colombianos y colombianas era inimaginable, digamos, un silencio de las fusiles de las FARC, una entrega de fusiles de las FARC. Como también para muchos de nosotros era inimaginable que en el país ganaran no al acuerdo de paz. Eso era inimaginable. Y eso permitió, digamos, la reflexión y el debate en diferentes escenarios. Eso también, digamos, nos da, creo, luces sobre sobre un futuro sin miedo. O sea, las juventudes colombianas, en especial desde Medellín, el futuro se ha pensado mucho desde el miedo. Lo último, para Nacional, creo que se avanzó porque ese miedo venía siendo, y sigue siendo un factor de control político y social. Ahora en las elecciones está evidente y está presente, pero creo que hay unas avanzadas muy interesantes alrededor de poder pensarnos ese futuro sin miedo, poder evidenciar las tensiones alrededor de ese futuro, pero no de alrededor del miedo. El segundo asunto que nos plantea el profe tiene que ver con imaginar, que eso imaginado se convierta en escenario de posible. Y ahí que nos encontramos en nuestras aulas, y es que la idea de paz estalla, se revienta, esa paz liberal, esa paz con mayúscula, esa paz singular, esa paz que se da entre guerreros y entre el Estado, esa paz que depende de instancias multilaterales, a también esa paz negativa, esa paz positiva, esa paz imperfecta, hasta esa paz desde abajo. Eso se revienta. Y se revienta cuando empezamos a interactuar con jóvenes, con esas nuevas generaciones, especialmente, cuando empezamos a imaginar cómo podría ser el futuro, cómo soñamos y cómo queremos el país. Eso se revienta. Y ahí nos aparecen otras maneras, maneras de dar sentido y otras maneras de significar. Una palabra tan supuestamente sencilla, tres letras, como la paz, y empezamos a nombrarla, Estamos todavía dándole, como buscándole maneras de entenderla en plural y como pases con la Z. Ahí hay un profesor Gerardo de la Universidad de Antioquia que la nombra como una insubordinación gramatical, porque no es con C sino con Z. Pero además nosotros, venimos alimentándola en perspectiva de una metodología insurgente, que es abductiva, que subvierte, que altera, que se debe veo de lo decolonial, veo de lo intercultural, veo de lo femenino y veo de narrar la vida propia y de otros de otras maneras. Esa perspectiva de pases en estos diálogos las hemos ido como asociando, pases con Z, insisto, a los cuidados de las vidas y las vidas propias, las vidas de otros, pero también la vida de lo otro, esos animales, esas plantas, esos seres sagrados como el agua, como la montaña, como el aire, como el bosque, o nombrados como bienes comunes que al final sostienen la vida. Entonces, en estas reflexiones hemos llegado ahí, estamos todavía, insisto, como dándole mayor contenido y sentido. Las paces igual a los cuidados de las vidas propias, de los otros y de lo otro. El último momento que nos plantea el profe Castillejo tiene que ver con cu cuando la sociedad se enfrenta a lo realizable, que permitan cristalizar eso que se pensó, eso que se deseó, y ahí juegan los sentidos, cómo damos sentido al pasado y cómo avanzamos en imaginar otros futuros posibles. En relación a eso, una supuesto que tenemos acá es la necesidad de estirar la capacidad de imaginación, eso que no ha nacido, eso que no es tan claro, eso que no es tan, tiene una forma tan definida. Eso que puede ser y que están haciendo no acaba de ser. Eso de parir un país desde las nuevas generaciones específicamente. ¿Qué significa parir el país? Y allí, como para ir cerrando, hemos encontrado la potencia del oximorón, que nos enseñan los zapatistas. Mandar obedeciendo o a parar para avanzar. La potencia de el futuro está atrás. El futuro no está adelante, el futuro está atrás. Y nos lo dicen los pueblos ancestrales. La demanda de futuro a través de la demanda de memoria. Y ahí quiero traer a la propia María Teresa, cuando nos decía, es necesario dar un viaje al pasado para proyectarnos el futuro. Parir una generación de cambio desde sí misma. Insisto, hay una idea de fondo que tiene que ver con una Colombia pariéndose con tensiones, con no suficientes claridades, con perspectivas de transformación y de cambio y una posibilidad de esperanzas colectivas aún en medio de la represión, aún en medio de las violencias que no cesan, que no paran y que continúan. Y en ese sentido parece existir, lo vemos en cosas como se han planteado acá, esa, esas opciones de la resistencia, las luchas por reproducir la vida, no solo por sobrevivir, e insistimos no solo la vida humana, la vida del planeta, la vida de todos y todas, y que sin duda está asociada a poder vivir bien. Muchas gracias. Eh, bueno, agradecemos a la profesora, a la investigadora Luz Darío Ruiz Botero, pues por sus aportes. Yo creo que hay un elemento central que coloca en la mesa y es la reflexión pedagógica sobre la paz y particularmente sobre la implementación, pero también es una noción mucho más compleja de empleados de las paces, ¿cierto? De los cuidados de la vida. Yo creo que hay un elemento fundamental. Y lo segundo, pues esa pregunta que retoma, creo que es central, porque la hemos visto también en varios paneles en la conferencia, pero está en particular la relevancia que tiene que tenemos que aprender como sociedad para construir paz, para no repetir y para darle lugar también a esas otras dimensiones, visiones y construcciones de paz que se tienen en distintos niveles y escalas frente a lo, a, ¿cómo es? A lo deseable, lo posible, lo realizable y todos los hables que nos lleven a, a, a avanzar con esta dirección. Bueno, con esta intervención terminamos terminamos esta primera mesa. Eh, yo creo que hay cuatro elementos fundamentales, es decir, las dinámicas territoriales de construcción de paz, precisamente tienen distintas dinámicas en plural territoriales, por lo que ustedes ven desde la experiencia, municipios, comunas, alcance eh, alcances subregionales, regionales, pero también la, esa discusión sobre el territorio, la territorialización, la territorialidad, o sea, el territorio es una categoría compleja, como lo señalaban al principio. En esto también yo creo que es importante reconocer, como lo venían planteando ahora, hay distintas trayectorias, experiencias, distinciones, saberes que es necesario apropiar frente a esas dinámicas territoriales en la construcción de paz. Con ello también creo que eh, todos y cada uno y cada uno insistieron que. La, la construcción de paz va más allá del acuerdo de paz, de la implementación del acuerdo, sino que también hay unos sustratos comunitarios, organizativos, unas memorias también colectivas en los territorios que desde antes estaban construyendo paz y que aportan efectivamente a, esa, a la realización del acuerdo y la implementación en estos territorios bajo los distintos mecanismos, instrumentos pensados desde el acuerdo, y por último, pues, volver a la pregunta sobre el papel de las universidades, de los intelectuales, de los académicos, pero también fundamental frente a lo que aquí, a aquí apareció desde los distintos ejercicios, nuevas categorías, ¿cierto?, debates debates que suscitan, por ejemplo, la transicionalidad no vista en los modos convencionales que le hemos visto y no de otras perspectivas, enfo enfoques críticos, la dimensión de paz más allá del silenciamiento de los fusiles, así sea importante y no las paces, digamos que hay detrás de esto y también otras escuelas y corrientes de pensamiento crítico que nos están invitando a aportar a esta discusión en esas transiciones y en esa expectativa de, de construcción de paz eh, agradecemos a todos y a todas un aplauso para ustedes, un aplauso para la mesa y pasamos eh, listo, aquí un pedido muy humano cinco sí, minutos para ir al baño <risa> y tomar punto. Y vemos, bueno, agradecerle a las redes Centros Claxo de, de Colombia que, que, que, están, que están convocando este panel. Lamentamos porque empezamos un poco tarde, entonces no tuvimos un poco un tiempo de rondas. Quizás si arrancamos el otro día muy puntual, hacemos una ronda general. Aquí van a estar las invitadas, los invitados, eh, y esperarlos para el panel que sigue en cinco minutos. Muchas gracias, feliz día.